buenas, pues muchas gracias por venir, la verdad es que con este título pensaba que no iba a venir tanta gente, ¿vale? Yo creo que la culpa es de Carlos Lande, que antes en su charla me ha dicho que ha recomendado que vengáis, eh, pero bueno, pues bueno, hoy vamos a hablar de High Performance en Puntones Core 3.0. Lo primero es presentarme, mi nombre es Javier Cantón, eh, trabajo en Plain Concept como Researching Lead eh, y desde hace ocho años Trabajamos haciendo un motor gráfico que se llama Wave 3.0. Está completamente escrito en C Sharp. ¿vale? Y este año, durante todo el año, este último año, hemos estado trabajando en portar ese motor de C Sharp con .NET Framework a .NET Core eh, 3.0 y todo librerías estándar 2.0. ¿vale? Eh, hoy, precisamente, hemos presentado la primera preview del motor y esta sería, como a grandes rasgos, eh, pues lo más interesante que trae el motor y es hemos actualizado toda la capa gráfica para que soporte todas las nuevas APIs, DirectX 12, Vulkan o Metal y adaptar todo eso a OpenGL y las anteriores. Eh, corre sobre .NET Core, también sobre .NET Framework, pero lo interesante es esta parte de .NET Core. Por allí es, es lo mismo. ¿Vale? Eh, tenemos los AOTs de Xamarin para compilar en nativo, en iOS y en Android. Y en web utilizamos eh, Monowasm, ¿vale? que es un compilador que ya puedes compilar directamente código C-Sharp a WSM que es un estándar binario que ha sacado el W3C para navegadores ¿vale? y luego por encima son un montón de tecnologías de creación de ventanas que es uno de los atractivos mayores para nuestros clientes en el sector industrial porque eh, nuestros clientes pues, eh, muchas veces no quieren una aplicación completamente en 3D sino lo, lo que quieren es integrar un control dentro de una aplicación en la que ellos ya tienen o sea, ellos ya están trabajando con, una, con un sistema que llevan 8 años y lo que quieren es integrar un pequeño control dentro de su aplicación. Y para ese tipo de cosas muchas veces pues, intentan utilizar motores de videojuegos tipo Unreal, Unity, etcétera Y tienen muchos problemas. Entonces, nosotros, el motor, lo bueno que tiene es que la integración a ese nivel, QT, WPF, Universal Windows Plazo eh, es bastante fácil y es una de las cosas que nuestros clientes más valoran. Y bueno, por primera vez, todas las versiones anteriores no han tenido soporte a web y esta versión con el tema de HumanoWasm, pues lo tendrá. ¿Vale? Entonces, hoy... Quería enseñaros uno de los vídeos internos de qué nivel de calidad con un motor escrito en c se puede conseguir. Bueno, pues prácticamente lo mismo que con un motor escrito en C++ a día de hoy. ¿Vale? Al final casi todo lo procesa la GPU, o sea que al final todos son shaders a la hora de pintar. Eh, y esto concretamente es una prueba interna en VR, lo que ya sabéis que tiene que funcionar en 90 frames por segundo, etcétera, De materiales nuevos de iluminación. Esto es uno de los mandos. El que el usuario lo está manejando tiene un mando anclado al casco, va moviendo el mando y... Y tiene este tipo de materiales que son mucho más realistas, ¿vale? Que se diferencia mucho lo que es entre plástico, eh, metal y demás. Y muchas veces los clientes pues nos piden un simulador de piezas mecánicas y este tipo de y nos piden que, que esos simuladores sean realistas, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí está haciendo cambios de exposición de iluminación para, calcular, o sea, para hacer cálculos con HDR y demás. Y bueno, es una prueba fea, pero es una prueba simple que os he traído. Y también os he traído esta... Es que es el esfuerzo que ha supuesto del último año de trabajo entre la versión estable que ahora mismo está publicada 2.5 esto es una demo interna también son un montón de cubos pero lo más interesante aquí son la cantidad de luces hay 500 luces dinámicas moviéndose que son puntuales 150 focos y 200 soles o luces direccionales que están dando vueltas en Waze 2.5 va a unos 6 frames y medio y en Waze 3.0, con .NET Core, va a 120 frames por segundo, ¿vale? En una máquina que tiene una 1060 y es un procesador relativamente antiguo. Es decir, que tampoco hemos cogido una 2080 Ti, etcétera, sino es una máquina normalita, ¿vale? Vale, pues todo esto lo hemos conseguido con un montón de mejoras, etcétera. Cuando muchas veces hablo con gente sobre performance en .NET Core 3.0, eh, lo primero que se le viene a todo el mundo a la mente es Spam a Memory, Vale, ese es básicamente el anuncio que está dando Microsoft. Performa .net Core, Spam en Memory. ¿vale? Pero muchas veces he visto algunas charlas en las que nos hablan de cómo funciona Spam, cómo funciona Memory y nos ponen una especie de ejemplo de laboratorio en el que dicen, mira, este bucle iba muy lento y con esto es ocho veces más rápido. Claro, tú te quedas como, bueno, pero es que eso es un ejemplo de laboratorio. Es decir, que realmente no es un caso real que yo pueda llegar a tener en mi proyecto. Yo quiero ver casos reales. Entonces, hay muchas más cosas relacionadas con .NET Core 3.0 vale muchos nombres de muchas cosas que muchas historias como si Sharp 8 eh, reflectum etcétera o punto estándar 2.1 pero lo que quería enfocar esta charla es hacerlo con ejemplos reales ejemplos que nosotros en el último año programando Waze 3.0 el motor que acabáis de ver pues qué problemas nos hemos encontrado y cómo los hemos solucionado en Puntones Core 3.0 qué herramientas nos ha ofrecido el lenguaje y la plataforma para poder optimizar y llegar a esos niveles de performance vale esta slide es obligatoria vale, en este tipo de charlas y es básicamente lo que dice es que las micro optimizaciones que os, vayan a, que os cuenten en cualquier charla, pues bueno, hay que cogerlo siempre con pinzas. ¿Por qué? Pues porque cambia mucho de una máquina a otra, de una arquitectura a otra, influyen muchas partes del hardware, como los niveles de caché, qué tamaños hay, etc. Entonces lo que a mí me va rápido, a vosotros podéis ir lento, etc por lo que hay que cogerlo con pinzas. Y normalmente este tipo de micro-optimizaciones, eh, quien trabaja en ello son los equipos que trabajan con, con el runtime, el equipo de Microsoft, por ejemplo, que desarrolla el runtime, eh, gente que hace aplicaciones en real-time, como por ejemplo en el sector de la aeronáutica, etcétera, Hay muchas aplicaciones de automoción, de aplicaciones en real-time, o la gente que se dedica a hacer gráficos por ordenado, o desarrollos gráficos, como por ejemplo nosotros, que si tú, por ejemplo, quieres jugar a... O quieres hacer un videojuego, o quieres hacer una aplicación gráfica, como eso que habéis visto antes del casco, y queréis que funcione a 60 frames por segundo, tu código en c -sharp se tiene que ejecutar en 16 milisegundos. O sea, todo un frame de tu, de tu videojuego, de tu aplicación 3D, se ejecuta en 16 milisegundos. 16 milisegundos no hay margen. Es más, ¿eh? los equipos de desarrollo de juegos AAA, por ejemplo, es muy curioso porque cuando hablas con ese tipo de industrias te dicen que ellos se reparten los, los departamentos por milisegundos. Es decir, van a hacer un videojuego y dice, vale, el equipo de física tenéis 2,1 milisegundos, el equipo de render tenéis 4,5 milisegundos, el equipo no sé qué. Se pegan un año trabajando y no se pueden salir de esos márgenes. Tienen márgenes de milisegundos y trabajan con milisegundos. Es algo totalmente diferente a, a lo mejor, otro tipo de desarrollos más convencionales. Pero muchas veces también mucha gente me dice, oye, pues es que a mí todo este tipo de cosas realmente yo no me lo voy a encontrar nunca. Vale, entonces hoy, pues por pues, hacer un pequeño ejercicio os he puesto, imaginaros que mañana, eh, después de esta magnífica charla, os viene vuestro, vuestro jefe y os dice, oye, que nos ha llegado un proyecto nuevo, queremos hacer, una, queremos hacer un servicio que corre en cloud o que corre en servidores eh, y ese servicio nos han contratado para que el cliente lo que quiere es que ejecute un billón de operaciones al día. Estímamelo. La típica estimación de un lunes, ¿vale? <risa> Estímamelo. Y tú ahí como... Bueno, voy a intentar averiguar qué es lo que me están pidiendo. O sea, un billón de operaciones por... Pero un billón además continuo, no un pico de un billón. De un billón, no, no. Un billón continuo en el tiempo. Digo, venga, vamos a poner cero. Pone cero. Ya hemos ganado algo. Sabemos que es un billón americano, no español. Eso ya no hemos quitado tres ceros, ¿Vale? Vale, lo que el cliente quiere es un billón americano que lo vamos a dividir entre 24 horas. ¿Cuántas operaciones tengo que hacer a la hora? 416 millones de operaciones. Tía, un número súper grande. Todavía no soy capaz de estimar eso. ¿Vale? Vamos a intentar bajar un poco más. Vamos a dividirlo en ¿Cuánto tengo que hacer entonces en un minuto? ¿Vale? Y me salen 7 millones de operaciones por minuto. Ya por lo menos eso es contable, para los mortales, ¿no? Ya más o menos nos podemos hacer un poco una idea de, de esa cifra. Pero vamos a seguir bajando. Vamos a ver cuánto tendremos que ejecutar por segundo. Pues nuestro sistema va a tener que soportar 115.000 operaciones por segundo. ¿Vale? ¿Cuál es la solución que tenemos ahora todos eh, a la mano? Pues decir, venga, pues hacen falta 2.000 servidores. <risa> ¿No? <risa> no, no, no. No dice, no, pero es que además el cliente ha dicho que solo tiene 10 servidores. O sea, tenemos que hacer el sistema y es lo que quiere una estimación que funciona en 10 servido servidores. ¿Cómo lo hacemos? Pues, vale, lo divido entre 10 y lo paso a milisegundos, nos da un resultado de 11,5 milisegundos por operación. Bueno, no está tan mal. Si este chico nos ha dicho que el Battlefield 5, que va a 60 frames, se ejecuta un frame entero en 16 milisegundos y ahí es física, sonido, eh, networking, todo en 16 milisegundos, coño, pues se tiene que poder hacer. ¿Vale? O sea, que sí que es algo a lo mejor en la que os podéis enfrentar. Lo que sí es cierto es que este tipo de proyectos eh, se tienen que abordar de una manera diferente desde el principio. Es decir, tú no puedes coger y decir, vale, me pongo, yo empiezo a tirar código y luego ya optimizaré. No, en este tipo de proyectos desde el principio tienes que tener un plan de cómo voy a optimizar eh, este servicio para conseguir ese tipo de resultados. ¿Vale? Hay una regla muy famosa en el tema de performance, que seguramente muchos conocéis en otros entornos, pero en este a lo mejor no, que es la regla de Pareto. Esta regla también aplicaría al tema del performance. Podríamos decir que el 20% del código, de mi código, consume el 80% de los recursos de la máquina. Podemos hacer algo mejor, que es elevarlo al cuadrado. y Tenemos Pareto al cuadrado en el que nos dice que el 4% de mi código consume el 64% de los recursos de la máquina. Uf, todavía tía, un 4%. Podemos elevarlo al cubo y tendríamos que la regla sería que el 0,8% 0 de mi código consume el 51% de los recursos del proceso, de la máquina, etc. ¿Vale? Eso es interesante porque es una forma es un, algo que nos va a ayudar muchas veces a, a identificar cuáles son esos eh, paths donde es interesante que apliquemos este tipo de medidas que vamos a ver hoy o que lo analicemos a este nivel de detalle. ¿Vale? En el resto, posiblemente no hace falta hacer ese esfuerzo. ¿Vale? Bueno, pues pasemos ya al primer ejemplo real que nos hemos encontrado programando Wave 3.0. 3.0. ¿Vale? Lo primero que nos hemos encontrado es que, haciendo el editor, teníamos escenas de bueno, alguna, alguna empresa y tal, y estaban trabajando con, con un, un montón de, en su escena un montón de texturas, este, concretamente unas mil texturas. ¿Vale? y ahora tenemos que cargar nuevos formatos de textura este formato, KTX, es un formato nuevo que es un estándar eh, para 3D que, que ha sacado recientemente Chrono Group y pues, bueno, el motor soporta este tipo de formato ahora y teníamos que cargar mil imágenes el problema es que tardaba muchísimo ¿Vale? y analizando un poco por qué tardaba, al final parecía que eran temas de memoria o que parecía que saltaba el recolector de basura, pero no teníamos mucha idea por qué era entonces, el fichero KTX, esto es un fichero KTX, ¿vale? es un fichero binario eh, y hay una parte que está en azul que concretamente es la cabecera. ¿Qué es lo que hacíamos? Nos pusimos a estudiar, a estudiar lo que el código que habíamos escrito eh, y en el código básicamente lo primero que hacíamos era leer la cabecera. Esa cabecera es una estructura, guardábamos esa estructura o la teníamos temporalmente en memoria y era esa estructura la teníamos que leer para ser capaces de leer el resto de la imagen. Vale, en esa estructura te viene información de qué ancho tiene la, la textura, qué alto, qué tamaño en bit tiene un píxel, etcétera, etcétera. Teníamos que, que hacer eso. Eh, y, bueno, el primer intento de código, que básicamente es lo que teníamos al principio, era este. Si os fijáis, arriba del todo, lo primero que se hace es tener un binary reader, se coge y se lee un número de bytes, que es la cabecera, que es el tamaño de la estructura ktx header. ¿vale? Ese Se leen ese número de bytes y se guardan en un array. Luego lo que hacemos es pineamos el array en memoria para que no se mueve, para poder sacar una referencia, un puntero, y luego esa referencia se la pasamos a Marshall, eh, Ptr to, to struct ¿vale? que básicamente pillas la dirección de memoria, se la engancha, y eso lo que te devuelve es una estructura ya. O sea, ese array de byte lo ha convertido en la estructura, y ya puedes coger y puedes leer la estructura para eh, sacar, por ejemplo, abajo, veis, el pixel width, ¿vale? Pues luego al final tienes que pues bueno, liberar el puntero este que estaba pineado, etcétera, etcétera. Y ya hemos terminado. Esto es lo que teníamos al principio y va lento. Entonces es importante analizar por qué, por qué iba tan lento. ¿vale? Los problemas, como os he dicho, pues el recolector de basura saltaba continuamente. Mil imágenes, mientras cargaba mil imágenes, estaba saltando continuamente, continuamente, continuamente. Y luego otro problema que veis claramente es que hay que pinear un array. ¿Por qué hay que pinear un array? Porque si no, el recolector de basura en una de las recolecciones mueve el array de sitio y entonces ya el puntero apunta algo donde no está realmente el array. ¿Vale? Es importante, el primero, el que mucha gente al mundo puede decir ahora, oye, no sé por qué el recolector de basura salta. Pues una de las cosas importantes que os voy a poner es que tengáis en cuenta o que recordemos todos cuál es la diferencia entre value type y referent type. Arriba tenéis una clase y abajo tenéis una estructura. ¿Vale? La pregunta del millón es, ¿dónde se almacena cada uno? Es decir, si yo me creo una instancia de la clase o una instancia de la estructura, ¿dónde se guarda esa instancia? ¿Vale? La instancia de la clase, básicamente lo que me creo en mi, proceso, en mi main mi método main de consola, escribo, me creo una instancia de la clase y eso me crea un puntero, que apunta al objeto, pero el objeto no se guarda en el stack, que es donde están las llamadas, ¿vale? Eh, que tiene un tamaño aproximado normalmente de un mega, etc. Eh, sino se guarda en el heap, que es el trozo de memoria en el que tiene, al que tiene acceso el recolector de basura para hacer esas recolecciones de basura, etc. ¿Vale? ¿Y la estructura? Pues la estructura no, la estructura sí que se crea directamente en el stack si la estructura la inicializo yo directamente en la llamada en una llamada local, una variable local, etcétera si, si tengo un objeto, una clase, como la de arriba, y esa clase apunta a una estructura, la estructura también se guarda en el heap. Igual que le está pasando a la variable entera 10 que se está guardando en el heap. ¿Por qué? Porque el objeto se guarda en el heap. ¿Vale? Una vez que tenemos esto claro, nuestro array, ese que estábamos creando, ¿dónde creéis que se guarda? ¿En el, ¿En el heap o en el stack? Esto es una cosa que mucha gente... Pues no tiene claro. Porque dice, bueno, yo tengo un array, pero el array es entero. El entero es un tipo de valor, de manera que se guarda en el stack. Ah, pues el heap aquí no interviene. Pues no. Básicamente, el array, los arrays en .NET, por defecto, todos se crean en el heap. Todos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que al crear un array, daros cuenta que eso en el mismo método estábamos creando este array. Lo estábamos pineando y lo estábamos utilizando. Y una vez que lo leíamos, leíamos la información, ya pasábamos a la siguiente llamada. Y esto estaba generando un montón de arrays temporales en el heap que va generando basura y cuando no sé si sabéis que cuando se reserva un mega de memoria en el heap salta el recolector de basura. Y entonces todos esos arrays los elimina, compacta la memoria y sigue y continúas. Pero esa recolección a lo mejor puede tardar, dependiendo del tamaño del heap de la complejidad del heap etcétera entre 60 y 100 milisegundos. Parece puede parecer poco, pero en ciertos aspectos, cuando tienes que cargar mil imágenes, mil, mil milisegundos, pues se hacen muchos segundos, ¿vale? Eh, vale, ¿cuál sería lo ideal? Lo ideal no sería, oye, ¿por qué no creo el array en el heap, en el stack? Si pudiera haber alguna forma en la que yo pudiera crear mi array, porque puntones por defecto lo hacen en, en el heap, pero si por defecto yo pudiera crear mi array en el stack ya, pues ya no saltaría el recolector de basura. Y además no tendría que pinear el array. ¿Por qué? Porque como el heap, el, el garbage collector no va a mover nada, en el stack nada se mueve. Yo pillo la dirección de memoria y la dirección esa se queda ahí. Por lo tanto, me evito tener que pinear. ¿Qué pasa? Los dos errores que se supone que teníamos, los dos problemas más graves que teníamos, nos los estaríamos solventando. ¿Pero cómo hago eso? Pues hay una palabra reservada que se llama stackalloc. No sé si la habéis utilizado alguno. Y que nos permite convertir esto... En esto, ¿vale? Podemos coger ese array de bytes que teníamos que crear y en vez de crear un array normal de .NET, lo que hacemos con stack -a -log es decirle que cree un array en el stack del tamaño de bytes que yo necesito para el tamaño de la estructura. Y luego recorremos un bucle en el que vamos leyendo esos bytes y los vamos escribiendo. De esa manera ya no tenemos que, ya el recolector de basura de esto ni se entera. O sea, tú estás haciendo esto un montón de veces y el recolector de basura aquí ni interviene ni nada. Son es memoria que está en el stack. Y cuando saltes de esa función a otra, todo eso se queda en la memoria y se queda como basura ahí. Y luego volveré y machacaré con un método y fuera. O sea, ahí no tengo ni que liberar la memoria luego, no tengo que hacer nada. ¿Vale? Entonces, bueno, eso ya era una, una cosa que no solucionaba. Pero ahora lo siguiente era, oye, lo de marchaling esto que tenía que hacer, que pinear, etcétera, etcétera. Bueno, ahí he puesto en este ejemplo concretamente, he puesto el span. Porque esto realmente, está Byte, lo que me devuelve realmente aquí es un byte asterisco, ¿vale? que es un puntero. Pero en Punto .NET lo nuevo que han sacado son estos Spam, que Spam es una estructura que tiene un puntero y un tamaño. ¿vale? Entonces, ese puntero apunta, es básicamente el puntero que me estaba devolviendo. Si nosotros tenemos APIs, que es el problema que hay muchas veces en Punto Net Core, que están rehaciendo un montón de APIs, o hasta adaptando el tema del Spam, y todavía todas las APIs no tienen soporte a Spam. Muchas todavía re reciben... Vaya eh, asterisco, in asterisco, todavía un puntero. Cuando eso se cambie, pues podremos hacer todo este tipo de cosas mejor. En el ejemplo al final tuvimos que quitar spam, pero bueno, se haría de esta manera. Y el siguiente paso era cargar la estructura. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo cargamos la estructura? Pues la estructura se podía cargar... Eh, antes lo estábamos haciendo con Marshall ptr2struck, eh, to, to me parece que era. Eh, eso tiene un rendimiento, pero hay un, algo que tiene mayor rendimiento. Y es esta librería que se llama eh, Unsafe Nugget Library, que básicamente es una, una clase genérica que nos permite escribir y leer punteros. ¿vale? No sé si alguno conocéis, pero es un paquete Nugget que tiene 61 millones de descargas. Es de Microsoft. Este paquete Nage, si no lo habéis descargado, sois los únicos. Pues se lo ha descargado todo, todo, todo el mundo. ¿Vale? Eh, ¿Cuál es la ventaja que tiene este paquete Nage? O lo alucinante de este, de este proyecto. La API es muy simple. Mira, esa es la API. Tiene algunas cosas más que han metido recientemente, pero principalmente es esto. Tiene punteros muy chulos, como, o sea, tiene funciones muy chulas como esta de copy-block. Copy-block podría sustituir a lo que antes, cuando teníamos que utilizar un main copy para copiar a bajo nivel este puntero a este puntero de memoria. Y hacíamos eso, ahora se puede hacer con esto, que también le entra un puntero de destino, un tamaño en byte y un puntero de, de fuente. Lo bueno es que esto es, en .NET Core funciona, eso funciona en Windows, Linux y Mac, en las tres plataformas, hasta ahora no se podía hacer eso. Solo había algo que funcionaba en Windows. En Mac te tenías que hacer lo tuyo, y en Linux te tenías que hacer lo tuyo, y en Android te tenías que hacer lo tuyo, etcétera. Ahora no, ahora eso funciona cross plazo Pero es que además, esta API tiene cosas muy chulas, como el side-off, que también le puedes poner un objeto, le puedes meter lo que quieras. ¿Vale? Bien, pues lo impresionante es que, no sé si conocéis a este chico, es uno de los product managers de, de punto .NET, eh, y que dice, oye, como c Sharp no soportaba crear una clase genérica con puntero, hemos tenido que querer escribir esta librería en IL. De manera que esta librería que os estoy diciendo de Nugget está escrita en IL directamente. Para aquel que al menos no lo conozca es el código al que traduce .NET de C sharp, pasa a IL y luego se interpreta ese lenguaje IL. En .NET si tienes múltiples lenguajes, C sharp, F sharp, etcétera, todos los lenguajes que hay, se compilan a IL y IL es el que realmente es el lenguaje que es capaz de, de, de compilar .NET. ¿Vale? Pues en la librería entera está escrita en IL y está publicada en GitHub. Podéis ver los cómics y los reviews que son súper graciosos, porque es IL. <risa> son los ingenieros haciendo pull request en IL. Y la verdad es que es un poco impresionante. Eh, vale. Pues usando esto, ¿vale? Esto último. Eh, aquí tenéis la llamada. Hay una llamada que se llama unsafe.read. Le pasas el tipo de la estructura y le pasas el puntero. Si os fijáis aquí, allá arriba sí que he tenido que poner vaya asterisco porque esta función de unsafe.read todavía no soporta spam. Cuando le metan soporta spam se podrá utilizar un spam. ¿Por qué es bueno o sería bueno utilizar spam? Porque sería bueno utilizar spam porque nos evitamos esta palabra reservada, unsafe, la que tenéis arriba en el método. ¿Y por qué es bueno evitarse unsafe? Porque el unsafe no es gratis. O sea, cuando el CLR.NET tiene que entrar dentro de un método que está marcado como unsafe, hay una serie de operaciones que se tienen que realizar y eso no es gratis A nivel de, al nivel de CPU, de procesamiento. O sea, eso penaliza, tiene una penalización. Puedes hacer operaciones con punteros, pero penaliza. Entonces, o, o mejoran eso o han hecho lo de meter soporte a Spam y en Memory para evitar que tú en estos sitios tengas que utilizar el bloque unsafe o a la clase la tengas que marcar como unsafe, etcétera. Bueno, pues esa línea nos devuelve la estructura de una manera mucho más rápida como de lo que, de lo que se hace con la API antigua de Marshall. ¿vale? Y esta parte, por ejemplo, luego ya se lee, etc., con esto, con esto ya evitamos todos los problemas y el rendimiento, que no os pueda parecer una tontería, eh, pues se eliminaron todos los bloqueos que había. Porque hay veces que la CPU no estaba continuamente trabajando. Si estaba trabajando, paraba para hacer eh, saltar el recolecto de basura y seguía otra vez con la aplicación. ¿Vale? Segundo problema que quería contaros hoy. Vale. Segundo problema va sobre cuando en Waze 3.0 hemos intentado escribir eh, la librería multithreading. La API multi en Wave 3.0 ahora hemos dado soporte, como os he dicho, a las últimas APIs gráficas, como son DirectX 12, Vulkan y Metal. Estas APIs gráficas eh, son totalmente diferentes a lo que había hasta el momento. Hasta el momento teníamos DirectX 10, DirectX 11 y OpenGL. OpenGLS para dispositivos móviles, etcétera. Pues no se parecen nada a lo anterior. DirectX 12, Metal y Vulkan han reinventado cómo básicamente pintamos gráficos por computador. Y eso ha supuesto que tengamos que reescribir toda la capa low level del motor. ¿vale? Una de las ventajas que tienen eh, estas nuevas APIs es que están, soportan multithreading, o sea, soportan dibujado multithreading. ¿Por qué? Porque OpenGL, por ejemplo, OpenGL es una API eh, monocore o mono, sí, monocore. Es decir, un proceso de OpenGL, si alguno trabaja con aplicaciones OpenGL, de 3D, etcétera, solo puede tirar de una CPU. Entonces, muchas veces hemos ido a algún cliente y el cliente nos ha dicho, oye, que tenemos aquí en el laboratorio unas máquinas Xenon con dos tarjetas gráficas, con no sé qué, y la aplicación esta que va con OpenGL sigue andando igual de lento. ¿Y eso por qué? Y es, sí, porque la CPU, tú tienes ahora, en vez de cuatro, tienes 16 core, pero OpenGL solo tira de uno, ¿vale? Entonces la nueva, las nuevas APIs te permiten ya hacer este tipo de desarrollo y la ventaja que tiene, la ventaja que tiene o una, una estructura puede, que puede ser interesante, que se puede crear, es esta, es decir, vale, voy a coger una CPU y la voy a dedicar solo a subir cosas a la GPU, ¿vale? Y ahora voy a coger el resto de CPUs que tenga la máquina y me voy a dedicar a crear comandos como unos paquetes de llamadas. Es decir, antiguamente en OpenGL cada vez que querías decirle algo a la gráfica le decía, eh, quiero pintar en wireframe, quiero pintar en alfa blending, quiero pintar en no sé qué. Y tenéis que ir dando un montón de llamadas. Y había un montón de overhead de comunicación entre CPU y GPU. Por eso, por ejemplo, las consolas de videojuegos siempre con un hardware menor han ido mejor. ¿Por qué? Porque la CPU y la GPU estaban pegadas. En, en los PCs normales no. En el PC está la CPU y la GPU conectada allí abajo. Entonces la, la distancia hace que el, la velocidad no sea tan, tan grande al de comunicación, etcétera vale Pues estas esta llamadas ahora se agrupan en una cosa que se llaman comandos. Entonces tú puedes tener tres CPUs creando comandos que agrupan un montón de llamadas y luego esas llamadas mandarlas a otra CPU que se encarga de enviarlas a la tarjeta gráfica. ¿vale? Aquí se ve un poco mejor en este gráfico, ¿vale? que pues tenemos además las tarjetas gráficas, lo nuevo que tienen es que las tarjetas gráficas tienen como procesadores independientes, un procesador para copiar, solo para voy a subir una, tarjeta, un, una imagen a la gráfica. Si habéis jugado alguno a Battlefield, por ejemplo, etcétera, eh, lo, lo típico esto de los escenarios que tú estás jugando y no hay ya tiempos de carga, etcétera, etcétera, es porque van subiendo dinámicamente, con uno de los procesadores van subiendo eh, dinámicamente cosas a la tarjeta gráfica. ¿vale? Eh, Compute, eso es otro, esto es otro procesador totalmente independiente que se utiliza por un montón de cosas, eh, como por ejemplo temas de eh, Machine Learning, etcétera. Pues... Todo lo que habéis escuchado con Machine Learning que se ejecuta con CUDA o con lo que sea o con Compute Shader o con OpenCL, etcétera, tiran de ese procesador que es totalmente independiente al resto. Y luego tenemos el procesador gráfico que también puede ejecutar esos comandos. ¿Cuál fue el problema que nos encontramos aquí? Que en OpenGL, OpenGL no soporta Command Q. ¿Vale? Mientras que el resto de DirectX12. Incluso DirectX11 tiene soporte a command list, DirectX12 no tiene, tiene, tiene soporte, Metal tiene soporte, Vulkan tiene soporte. Todas las demás tienen soporte menos OpenGL. ¿Qué tuvimos que hacer en OpenGL? Simular una command queue en CPU, porque la GPU, el driver, no lo soportaba. ¿Cuál fue el problema? Que nos creamos una cola genérica de .NET, que es ese Q, qdt Nos creamos una cola genérica eh, y utilizamos estructuras con una interfaz y command. Entonces yo tenía un montón de estructuras, que son los comandos, y luego tenía esa interfaz y command. Y lo que hacía era, pues iba metiendo en la cola, era de tipo Q y command, e iba metiendo un montón de comandos ahí y luego los iba llamando. ¿Cuál fue el problema? Que al poner a ejecutarlo eso, aquí veis el, cómo iba saltando el recolector de basura. Estas marquitas que veis aquí es que el garbage collector va saltando, va saltando. ¿vale? Ahí es cierto que esas pruebas iban como 8000 frames por segundo, las pruebas que hicimos para simular más tiempo de vida. Y el recolector de basura no saltaba, no saltaba cada 10 segundos, sino que se estaba simulando varios minutos, pero saltaba el recolector de basura. Y uno de los objetivos de Waste 3.0 a nivel de la capa low level era que no saltara el recolector de basura, que no hubiese ningún salto. ¿vale? Y aquí, por ejemplo, teníamos ese problema. ¿Cómo decidimos solventar eso? Pues lo primero aquí es que sepáis o conozcáis cómo funciona la memoria en .NET, o cómo funciona el heap. No sé si alguna vez habéis leído sobre esto, pero básicamente ese heap que os contaba estaba el stack y el heap. ¿Vale? En el heap hay tres generaciones, la generación 0, la generación 1 y la generación 2. La generación 0 es pequeñita y básicamente cada vez que creas un objeto en punto .NET se crea dentro de la generación 0. Por eso es pequeñita, porque cada vez que reservas un mega de memoria, salta el garbage collector y hace una recolección dentro de la generación 0. ¿Qué hace el garbage collector cuando recolecta la recolección cero? Pues todos los objetos que ya no haya ningún puntero apuntando a ellos, los elimina y el resto de objetos que se quedan con huecos, habría como huecos entre los objetos que todavía tienen referencia, los compacta, como si fuera un defragmentador de disco esto que usábamos antiguamente. ¿Vale? Como compactar todos los objetos. ¿Qué pasa también? A medida que los objetos viven en memoria, pasa una recolección de basura y el objeto no se lo carga, pasa a otra recolección y no se lo carga, van pasando de una generación a otra. De manera que si un objeto va pasando, no, no ha sido recolectado en la generación 0, pasa a la 1. Si no, y si pasa una recolección de basura en, el, en la generación 1 y no ha sido recolectado, pasa a la generación 2. ¿Vale? ¿Qué significa? Que la generación 2 es más grande y ahí tenemos solo aquellos objetos que tienen un, un tiempo de vida muy largo dentro de, de nuestra aplicación. Todos aquellos Todas aquellas cosas que objetos que nosotros creamos y poco después se destruyen, o en el mismo método se crean y después se destruyen, como nos pasaba antes en el ejemplo anterior, eso tiene un tiempo de vida corto y eso se van a mantener en la generación cero Por eso, cuando recolectas la generación cero solo reconectas esta parte y cuando recolectas, tienes que hacer una recolección de la generación 2, tienes que recorrer toda esta parte que tarda muchísimo. La generación 2 lanza una recolección de la generación 1 y la generación 1 una de la generación 0. De manera que si te toca hacer una recolección de todo, de un objeto que está en la colección en la generación 2, el tiempo del garbage collector es muy largo. O sea, tarda mucho tiempo en hacer esa recolección. ¿Vale? Bien, pues hay otra cosa allí que se llama el LOH, que no sé si sabéis lo que es, que es el Large Object Heap, que básicamente todos aquellos objetos que ocupen más de 85 megas se guardan ahí. Si yo creo un array que ocupa más de 85 megas, se guarda ahí. Es para arrays grandes. ¿Vale? El LOH básicamente es como en la generación 2. Nosotros cogemos, cuando tienes que hacer una recolección, si hay una recolección en el, en el LOH, automáticamente salta la generación 2, se recolecta la generación 2, la 1 y la 0. De manera que si salta la generación un, una recolección en el LOH, os vais a comer muchísimo tiempo. Si eso en vuestro proceso, en vuestra operación que estáis haciendo, salta cada cierto tiempo, porque estáis creando arrays muy grandes y los estáis destruyendo, básicamente está saltando continuamente recolectores de basura y eso va a hacer que el rendimiento en vuestro sistema sea muy malo, ¿vale? Ya sea un juego, una aplicación o un servicio que tengáis en cloud o lo que sea. Es importante conocer esto y nos va a ayudar a entender la solución, ¿vale? Eh, hay otra librería muy interesante que ha sacado Microsoft, eh, relacionada con .NET Core, igual que teníamos antes la, la librería unsafe, hay una que se llama system.buffers. Y dentro de esa librería hay un montón de clases y hay una que se llama ArrayPool. ¿Vale? ArrayPool nos permite eh, ser capaces de reservar un trozo de memoria y poder como alquilar un trozo y luego devolverlo. Es decir, vale, pues ya he dejado de... ya este trozo no lo necesito, ahora lo necesito, no lo necesito, pero que él reserva un trozo completo de memoria. No hace como las colas, que en la cola que teníamos antes cuando íbamos metiendo objetos, los comandos que estábamos metiendo, que eran comandos, los estaban metiendo en el heap y cuando terminaba el frame se pintaban todos y los iba y los sacaba todos. Y ahora el siguiente frame los pone otra vez todos en la cola y los saca. Entonces está generando muchísima basura en el heap. Aquí no, el, el array pool lo que hace es que reserva un trozo, un trozo completo. Nosotros lo que hicimos fue utilizar, eh, fue utilizar esto para generarnos un memory pool. Entonces aquí tenéis el código del memory pool en el que coge directamente un array bytes, dices quiero reservar un espacio, alquilas un espacio, lo puedes liberar. Y luego, al final, puedes disposearlo. Este memory pool, eh, nosotros lo estábamos utilizando en un montón de plataformas y la verdad es que es bastante bueno. Y, o sea, nos está sirviendo un montón. Y ahí tenéis una cosa que se llama fixed block que es cuando reservo un trozo. Ese trozo que reservo es este código, ¿vale? Es tan fácil como esto. Lo he traído, lo he puesto entero porque la verdad es que el código era muy simple. Eh, y ahí, como veis, se está reservando memoria y se está haciendo un GC, ¿veis? El gc gchandlet.alloc, ¿vale? gchandler.alot pineado. Le estoy diciendo, oye, quiero que me crees una array en memoria, pero esa array además va a estar pineado. Automáticamente el runtime no es tonto y sabe que tiene que colocar esa array en un sitio donde sabe que luego no lo va a poder mover, que no va a haber de fragmentaciones de memoria, etcétera. Entonces, inicialmente ya le estoy diciendo que lo voy a crear y que ese trozo de memoria va a ser mío. Y yo voy a gestionarlo. Nadie, el recolector de basura ahí que se olvide. Ese trozo es mío. ¿Vale? Esto también, en .NET hay una cosa que mucha gente no utiliza, y es que en .NET, al igual que en C++, tú tienes la, la posibilidad de reservar memoria manejada, que es esta que tiene, a la que tiene acceso el garbage collector, o me, memoria no manejada. ¿vale? También se puede reservar memoria no manejada. Aquí estamos usando GcHardlet, pero tú puedes eh, utilizar Marshall, global me parece que se llama, eh, y puedes reservar memoria que está fuera del heap, como si fuera C++. Y luego tienes que liberarla, porque si no te, queda un, te crea un leak de memoria, etcétera, etcétera. Pero puedes crear memoria dentro del heap o fuera del heap. ¿Vale? Eso es, también es interesante. Aquí no hacía falta porque al principio lo que hacíamos es que ya directamente al heap le decíamos que va que vas a ser ese trozo pineado y él automáticamente lo coloca ya en un sitio que luego no le, no, le, no le estorba, por decirlo de alguna forma. Vale, ¿qué es lo que hicimos entonces para solucionar que las colas teníamos este problema de.? de comandos, de meter comandos y que se saltaba el recolector de basura. Pues lo que hicimos fue crear nuestra propia colección. En este caso, además, pudimos hacer una optimización extra porque eh, nosotros teníamos 22 comandos de OpenGL que teníamos que ejecutar. GL Clear Color Target, eh, GL Clear Death Stencil. Es decir, hay una serie de comandos que se iban a ejecutar. Eso para que recordáis eran todas esas llamadas que ahora lo que se hace es que se agrupan en Command, en, en command Buffer. Antiguamente en OpenGL lo que se hacía es que se llamaba uno a uno la tarjeta gráfica. Ahora en DirectX 12, Vulkan y Meta, lo que se hace es que se empaquetan y dice yo voy a hacer estas 10 llamadas. Y ese paquete se manda de una única llamada a la GPU y por eso va más rápido. Como en OpenGL no se soporta, es por lo que estábamos haciendo todo esto. Entonces tenemos, teníamos unos 22 comandos y esos 22 comandos eran fijos. Es decir, no, no había 23, ni iba a expandirse en el futuro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos creamos esas estructuras que ya teníamos creadas y ahora aquí lo que hicimos fue crearnos... Eh, creo que lo tengo aquí. Ah, no sé si llega. Sí, aquí. Imaginaros que lo que vamos a hacer es crearnos como una fichita de una fichita de Lego, en la que eh, nos guardamos un byte para identificar qué pieza es. Tenemos 22 fichas de Lego. Nos guardamos un byte, que es la parte esta de aquí arriba, para identificar qué ficha es. Y la parte naranja podría ser el espacio en memoria de la, de la, de, de la estructura, vale de esa estructura, de la de GLE Clear COLOR TARGET nos creamos eso y ahora que es lo que hacíamos con nuestro array pool nuestro array pool nos reserva un espacio en memoria y lo que hacemos es que vamos colocando eh, vamos colocando nuestras fichitas en el espacio en memoria tengo un byte en el que leía cuál de las 22 estructuras era y lo siguiente lo que hacía es que copiaba directamente la estructura ahí que era tiempo de CPU pero ahí el recolector de basura nunca salta etcétera que lo eh, podíamos luego ir metiendo más comandos Comandos diferentes, como os fijáis, cada uno tiene, cada uno tiene un tamaño diferente. Cada estructura tiene, tiene un tamaño diferente. Entonces, teníamos esa cola que antes usamos, la cola de punto net, ahora estamos creando nuestra propia cola, ¿vale? Nuestra custom collection que nos permite hacer eso, reservar un espacio de memoria y meter ahí todas las estructuras con un byte que nos identifica al principio qué es lo que hace. ¿Qué luego luego, luego lo, que te, lo que tenemos que hacer para ejecutar cada frame? Pues apuntamos al primer byte, lo leemos y decimos, vale, ¿cuál es la estructura? El comando que viene siguiente. oye pues el comando que viene es este, el de GLClearcolor. Clear Color. Vale, pues entonces lo que hacemos es ejecutamos, ya sabemos el tamaño que tenemos que leer, cargamos la estructura, la ejecutamos, ejecutamos ese comando y pasamos, eh, no sé si lo tengo aquí, no, si me alejo mucho no funciona. Aquí, vale, y hacemos que el puntero pase a la siguiente, a la siguiente ficha. Leemos el primer byte y decimos, ah, vale, pues este es el comando tal de los 22 que había. Leemos esa estructura, la cargamos y la ejecutamos. De esa manera, cuando termina la ejecución, cuando yo termino en cada frame la ejecución, ¿qué es lo que hago? ¿Me pongo a recolectar basura, compacto algo? No, no, el recolector de basura se olvida porque este espacio entero está pineado y lo que hago es que el puntero lo vuelvo a poner al principio. Y ya está. Yo no limpio ahí memoria, ni libero, ni nada. Ese trozo es para ejecutar comando en cada frame. Eh, aquí. Y aquí sería cómo, eh, cómo, eh, cómo implementamos eso. Si os fijáis, al principio lo que se hace es se coge el bloque de memoria, y se lee un byte. Y con ese byte identificamos cuál es la estructura. Luego tenemos un switch que a partir de ese ID nos decía eh, cuál era el comando que teníamos que ejecutar. Y hay una cosa aquí muy interesante, que es cómo leíamos esa estructura. Antes lo hemos hecho en el ejemplo anterior en el que teníamos la estructura en el stack, o sea, la, el array en el stack, y ahora lo que hacíamos es que generamos una copia de la estructura. Sin embargo, no. Aquí estamos haciendo uso de los referent types y de la, de la llamada esta que se llaman save.asref. Le pasamos una estructura, le pasamos el puntero y lo que nos devuelve no es una copia de la estructura. O sea, aquí no se copia la estructura, sino que lo que nos devuelve es un puntero a la estructura directamente en .NET. Estos son los referentides que ahora sí que los podemos usar y le podemos dar uso. Normalmente tú te creas una raíz memoria con una, una raíz de estructura, el que queráis, lo que haces es te creas, coges una variable de esa estructura y la asigna y en ese momento estás haciendo una copia. Estás invirtiendo ciclos de CPU en copiar ese trozo de memoria en otro trozo. Aquí no. Aquí lo que nos está devolviendo directamente, la parte que está de aquí abajo, lo que nos está devolviendo es una referencia a esa zona de memoria. Y yo con esa referencia la puedo tratar para ejecutar un método, o sea hacer una llamada a un método y luego lo que tengo que hacer es el puntero que estoy utilizando aquí para calcular el siguiente, lo que hago es que le avance el tamaño de esta estructura. Porque como cada estructura tiene un tamaño diferente, hago que avance. ¿Vale? Pues con esto conseguimos esto. Conseguimos que en OpenGL, la solución final, ¿vale? Pasara de, eh, pasara de que el recolector de basura, como habéis visto antes, saltaba continuamente a que el recolector de basura no saltaba nunca. ¿Por qué? Porque ya la memoria que estábamos utilizando no era la memoria... No era la memoria del heap o ya le estábamos diciendo al, al heap que queríamos controlar nosotros ese, ese bloque de memoria. ¿Vale? Como os digo, eso se puede hacer dentro del heap, pineando desde el principio la memoria o se puede hacer fuera del heap. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, aquí hay una parte que quería contaros, para mí bonus, porque quería contaros el trabajo que está haciendo este chico que se llama Turner Gooding ¿vale? en Microsoft Seattle, que, que es bastante interesante. Está trabajando en varias cosas. Está trabajando en varias cosas. Que son muy interesantes para los que trabajamos con matemáticas en .NET. ¿vale? Eh, nosotros trabajamos con matemáticas porque utilizamos un montón de vectores álgebra, o sea, sobre todo matemática algebraica, porque trabajamos con vectores, matrices, etcétera. Pues este chico está trabajando en dos cosas muy interesantes. La primera, eh, una nueva API de simple precisión. ¿Vale? Esta API de simple precisión es muy interesante o es muy útil porque. Eh, hasta ahora, la API de .net, no sé si la siguiente slide. Esto, por ejemplo, es código del motor de, de Wave en la, versión, en la versión anterior. Teníamos dentro de las matrices, esto estamos dentro de una matriz, por eso tengo el M32, M31, M33, etcétera. Dentro de las matrices tenemos eh, que hacer una operación para calcular la, la, los ángulos de Euler de una matriz. Para hacer eso, que ahí se calcula el pitch, yaw y roll, como veis, eh, utilizamos funciones matemáticas, como ASIN, atan 2 y atan 2 otra vez, y esas funciones matemáticas en puntones están escritas de tipo doble para tener mucha precisión en el cálculo. ¿vale? Pero realmente nosotros trabajamos con Float. Nuestra clase Vector 4, nuestra clase Matriz 3x3, Matriz 4x4 trabaja con Float. Entonces a nosotros no nos hace falta esa precisión. Es más, la descartamos, como veis. Estamos convirtiendo nuestro M32 en Float. Se está pasando de, de, de Float a doble, se está haciendo la operación en doble, nos está devolviendo en doble y nosotros le tenemos que estar haciendo un casting a Float. Estamos perdiendo un montón de tiempo ahí, ¿vale? Pues este chico está trabajando en una nueva API que ya está disponible en .NET Core 3.0, lo que todavía no está disponible es a nivel de, ah, no, creo que sí, que en .NET estándar 2.1 ya está disponible también. Es decir, que se pueden crear librerías que utilizan esta API, ¿vale? Este tío está trabajando en esta librería y estos son los resultados que ha conseguido. Ha escrito una librería para .NET que está ya en .NET Core 3.0, que se llama MathF de flotante, ¿vale? Eh, y es utilizando, haciendo todas las operaciones de single precision, pues donde se ve más exagerado es a, abajo, la operación de POU, de potencia, el que básicamente es prácticamente un 50% más rápida la ejecución que la actual en .NET. Esto si estáis haciendo alguna prueba de, o estáis haciendo algún cálculo matemático etcétera, etcétera, esto es súper interesante. ¿Para qué están metiéndole caña a todo este tipo de cosas? Pues para muchos tipos de librería por ejemplo la de machine learning ml.net hace un montón de cálculo con matrices. ¿Vale? Pues para todo este tipo de cosas, esto es interesante. Por eso le están dando tanta caña. Y este chico, la verdad es que lleva como unos dos años ahí trabajando en todo este tipo de cosas y la verdad es que está haciendo cosas bastante chulas. Yo estuve hace poco escribiendo, creo que he puesto una imagen de un post que puse, sí, que estuve hace poco escribiendo un ray tracing, ¿vale? en .NET Core. Y básicamente hice uso de esa librería, eh, esa librería matemática, de Math, Math F. Básicamente en .NET, sin tener ningún tipo de... Se hacen todos los cálculos y se pinta pixel a pixel para generar un ray tracing, se lanzan un montón de rayos, etcétera Para generar esa imagen que es como un render que podría hacerse con 3D Studio, con Photoshop, bueno, con Photoshop no, con 3D Studio, con Sofimage, eh, con Maya, etc. ¿Vale? El resultado, hay reflexiones, rebotes, sombras, hay un montón de cosas. Y todo está escrito en, en .NET. Lo escribí para hacer una prueba de esa librería, de que cómo de rápido... Iba a hacer la evolución y mi sorpresa fue que básicamente el algoritmo se ejecutaba el doble de rápido, ¿vale? En para renderizar ese tipo de imágenes. Dependiendo de muchas cosas, en, en, el tipo de rayos que hay, etcétera, etcétera, pues se puede hacer de una manera o de otra. Pero bueno, la verdad es que era bastante interesante. Si alguien le quiere echar un vistazo, pues el código fuente además está publicado en GitHub, ¿vale? ¿Qué más? Está trabajando este chico. Está trabajando en una cosa que se llama hardware intrinsic. ¿Qué son los hardware intrinsic? Eso lo metieron al principio con un paquete Nugget como eso de unsafe o lo de system.buffer, pero ya han decidido que es tan importante hardware intrinsic que lo han metido dentro de .NET Core. Y han cogido y el paquete Nugget que había ya no se puede descargar. Sí, creo que ya no se puede descargar. No sé, tal, pues, digo, Es raro porque en Nugget normalmente cuando subes algo siempre se queda ahí, etcétera, Pero no sé cómo coño han hecho que ya no te lo puedes descargar. Bueno, como tú sabes, eh, <ríe> ellos controlan parte, ¿no? Que, pues eso, ya no te puedes descargar el paquete. Y lo que permitía esto era que, por ejemplo, nosotros en el motor muchas veces tenemos que hacer sumas de vectores. Un vector 4 con otro vector 4. Esos son 4 eh, floats, se suman con 4 floats. ¿Cómo se hace esta operación? Pues normalmente esta operación se realiza de esta manera. Tú coges el primer float del primer vector y se suma con el primer float del segundo vector. Coges el segundo float del primer vector y se suma con el segundo float del segundo vector, así suces eh, o sea, uno detrás de otro, por lo que eh, realizamos cuatro operaciones, cuatro operaciones matemáticas. Normalmente cuando en muchas cosas se comparaba el performance de c con performance de aplicaciones C++, eh, por ejemplo, en los gráficos que os he enseñado antes no se nota tanto la diferencia. ¿Por qué? Porque como os he dicho, todo lo ejecuta la GPU, el la imagen esa del casco que habéis visto, etcétera. Aquí pasa un poco lo mismo, en, en motores gráficos y en aplicaciones gráficas eh, lo que se hace es que en C++ se utilizan una cosa que son los registros vectoriales de la CPU, que no solo la GPU tiene registros vectoriales, es decir, que pueden sumar un array con otro array directamente en una única operación. Eh, pues la CPU tiene acceso a esto, pero .NET, en .NET tú nunca tenías acceso a esto. Lo más, lo más que había o lo más que hay, incluso algunos conocerían, es lo de System Numeric. No sé si os suena lo de System Numeric algunos. Vale, pues System Numery es lo más rápido que había, pero System Numeric realmente no sé ¿Conocéis System Numery o tampoco? Vale, pues System Numeric es lo más eh, rápido que había, pero con System Numeric realmente no, no, eso no escalaba. Es más, yo les eh, escribí a gente de Microsoft un, un correo diciéndoles que no tenía sentido por lo, unas pruebas que nosotros estuvimos haciendo, porque básicamente lo que han hecho es que han creado una, una librería que se llama vector 2 vector Vector3, Vector4, Matriz3x3 y Matriz4x4. Y eso utiliza esas instrucciones del procesador, que va muy acelerado. Pero claro, yo me bajé el código fuente, que lo subieron a GitHub, lo compilé y aquello funcionaba como 10 veces más rápido que hacer una operación de esta manera. Vale, guay. Tengo el código fuente y ahora cogí donde pone vector 2, y dije, me voy a crear mi propia clase vector 2, me creo mi propia clase vector 2 y no funciona. Y yo digo, ¿qué tiene esto? Que no tenga mi clase. Era exactamente el mismo código. Tiene un atributo que se llama intrinsic y es lo único que tienes que colocar. Y yo decía, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Cogí la clase de, de, de Microsoft, que me andaba rápido, que me la había compilado yo y funcionaba, e iba súper rápido, y a la clase vector 4 le puse vector 5 de nombre y ya no funcionaba digo, uf, qué raro. Entonces no, me puse con un compañero que se llama Juan Cano a mirar el CLR, cómo el compilador. Eh, interpretaba eso y básicamente tienen un hack metido en el compilador que pone, si viene un space que se llama system.numeric.vector4, interprétamelo con instrucciones. Si no, no. Es como si hubiese un if que te dice si es de esta manera, sí, si no, no. ¿Vale? Y eso realmente no servía para nada. ¿Por qué? Porque tú no podías hacer uso, tú no podías hacer uso de ese tipo de cosas. ¿vale? entonces ¿qué es lo que han hecho ahora? lo que han hecho ahora es que han creado una nueva API que es esta, que se llama hardware intrinsic, en la que tú puedes coger y esas sumas que se hacían cuatro sumas las haces como os he comentado solo de una vez, y para eso se utiliza una cosa que son instrucciones SIM, hay un montón de tipos de instrucciones que son eso son como vectores si os fijáis, aquí tenemos como un vector y otro vector y es capaz de sumar dos vectores muy rápidamente en, una, en un único ciclo de, de, de procesado, de CPU ¿vale? hay una microinstrucción en el ensamblador que es capaz de hacer esa suma, en vez de tener que hacer las cuatro. ¿Vale? Y hacer los saltos, la acumulación, etcétera, todo lo puedes hacer en una. Aquí está un poco la API de hardware intrinsic, en el que han dado soporte a registros de 64 bits, 128, 256, ¿vale? Eh, y luego, dentro de X86, pues tendríamos las instrucciones SSE, SSA2, 4, etcétera, AVX, que son registros de 256, eh, FMA, etcétera. Y luego también han metido soporte y están trabajando en ARM, ¿Por qué? Porque Microsoft les quiere dar mucha caña al tema de dispositivos móviles. No sé si sabéis que HoloLens 2 es un dispositivo RM64, a diferencia de HoloLens 1, por ejemplo. Nosotros trabajamos mucho con HoloLens. La versión anterior utilizaba un procesador que era Intel Atom, que era X86, arquitectura X86. Y las nuevas HoloLens 2 tienen un Snapdragon y va con una RM64. Vale, Entonces, cuando generamos aplicaciones HoloLens 2, vamos a tener que compilar para RM64. Este tipo de... Tener acceso a ese tipo de instrucciones es muy interesante y ahora podemos hacer. ¿Vale? Aquí lo que he hecho en mi ordenador, ese ordenador que tenéis ahí, que es una Lingwer, pues ejecuté ayer el CPU-Z y ahí veis poco el soporte a las microinstrucciones que tiene mi ordenador. Tiene soporte a SSE, a VX, etcétera. Es más, servidores y procesadores más potentes tienen incluso soporte a Vector 500, 512, vale, con el que se pueden hacer todavía más operaciones al tiempo. Yo publiqué un tweet sobre unas investigaciones que estuvimos haciendo, que fue esta, que les dije básicamente a, a Turner Gooding y al equipo que están trabajando que, que, era, que era la leche y que el rendimiento que se estaba consiguiendo era muy bueno. Porque habían sacado System Numeric. System Numeric multiplicando matrices. Podías conseguir multiplicar una matriz 4x4 por otra en 10 nanosegundos. Sin embargo, eh, la nueva API Hardware Intrinsic, como os he dicho, lo de System Numeric es un hack dentro del compilador. Entonces, eso lo van a quitar y van a hacer que dentro lo que haga por debajo ahora System Numeric que utilice eh, Hardware Intrinsic. ¿Vale? Entonces, eh, ellos lo habían implementado, habían implementado System Numeric con SSE bueno, aquí no están las extensiones, la habían implementado con SSE y con un compañero que se llama Manuel Caballero en la oficina, estuvimos implementándolo con AVX, que son registros en, en vez de 128, de 256. Y conseguimos mejorar el rendimiento que actualmente hay con System Numeric, que es lo que utiliza ML.NET y es lo más rápido que existe ahora mismo porque utiliza registros vectoriales. ¿Vale? Pues eso se podía hacer. Eh, y lo, lo único malo es que esto ya lo tenéis soportado en .NET Core 3.0, o sea, creéis un proyecto, System.NET, eh, System.runtime.intrinsic, me parece que es x 86 o lo que sea, lo habéis visto antes en la, en la slide anterior, y ya lo podéis utilizar, pero no se pueden todavía crear librerías.net que tengan soporte a esto. ¿Por qué? Porque lo han hecho un delay y han dicho que para net estándar, que es una de las cosas que yo le preguntaba en este hilo, hasta net estándar 2.2 no va a haber soporte a Hardware Intrinsic, pero en .NES Core 3.0, y así se puede hacer uso de este tipo de aceleración, que ya os digo que puede ser como 10 veces más, ¿vale? Y, bueno, pues hasta aquí un poco la charla. Una de las cosas que he hecho ha sido poneros un QR aquí, donde viene un enlace a Slideshare, ¿vale? Donde está directamente la presentación. O cuando termine la charla, allí tenéis mi, mi, mi cuenta de Twitter. Eh, y vais a poder, publicar ¿eh? posiblemente la presentación, pero si en el QR también está en Slideshare, la publiqué ayer la presentación. ¿Vale? Y no sé si tenéis alguna pregunta. No hay, no hay así que... Bueno, no gente, nos escuchamos todos, ¿no? ¿no? Ah, ¿nos vamos ya? Bueno, estaré por aquí. ¿Me he pasado ya? Ah, ahora la pregunta, vale. <risa> para ti, para ti. <risa> no era no la idea, no era la idea. En esto, concretamente, eh, te puedo responder incluso con lo que están intentando hacer otros. Por ejemplo, en el Wave Engine es un motor que está escrito desde el principio apostando por C-Sharp, que C-Sharp era la opción más rápida. Pero, por ejemplo, hay otros motores muy conocidos, como por ejemplo Unity, en el que tienen parte, que es la que tú dices, a lo mejor, oye, si estás utilizando tantos punteros, ¿por qué no escribes esta parte en C++? Y luego la parte que usa la gente la escribes en C-Sharp. No sé si habéis visto los últimos avances. Nosotros seguimos muchos otros motores, ¿vale? Porque estamos metidos en cosas de estas. Eh, y básicamente Unity ha hecho ahora mismo un plan y ha dicho, oye, eh, necesito elegir cuál es el lenguaje y lo ha dicho Unity. Es decir, que dentro del sector ha generado un revuelo. Eh, quiero hacer un plan para el lenguaje que voy a utilizar en los próximos 10 años. Y ha estado evaluando entre C++ y C Sharp y ha dicho que C++ no es ese, no es ese lenguaje. El motivo... Porque dicen que generar instrucciones SIM es muy complicado dentro de C++. Hay muchas opciones del compilador que muchas veces tienes que configurar y que son complicadas. Y la otra cosa que ha dicho es que escribir código C++ en multithreading es muy complejo. Y entonces ellos han decidido que van a empezar a migrar todo el motor a C -sharp. ¿Vale? Entonces... Nosotros desde el principio pensábamos que c -sharp era un gran lenguaje y que podríamos utilizarlo para hacer este tipo de cosas. Desde siempre hemos intentado hacer optimizaciones, pero por fin eh, Microsoft, Seattle, ha decidido poner foco en, en esto de performance. ¿Por qué lo ha hecho? Lo ha hecho para que nosotros hagamos Waze más rápido, ¿no? Lo ha hecho para que las páginas web, ASP.NET, etcétera, corran muy rápido en servidores, consuman menos recursos en servidores, etcétera. ¿Por qué ha hecho todo esto también? Pues machinelearning.net, ml.net, para que esa librería vaya muy rápido, etcétera. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos, eh, por fin, hay gente dentro como este chico, Turner Gooding, trabajando dentro del equipo de .net en Estados Unidos, que realmente se está preocupando por el rendimiento de todo este tipo de cosas, de la parte matemática, etcétera. Y nosotros estamos aprovechando todo eso. Vale, Por fin existe eso. Y por eso está haciendo, pero ya os digo... Eh, ahora mismo hay un debate muy grande en la comunidad a nivel de gente que desarrolla juegos, gente que desarrolla aplicaciones gráficas y demás, y gente que desarrolla unos motores, de cuál es el mejor lenguaje. Y ya os digo, no lo he dicho yo, sino si buscáis en internet... Daros cuenta que eh, Scott Hunter en la, en la keynote ha dicho que todo se va a unir en .NET 5 y que .NET 5 va a soportar runtime y native. Que básicamente es, genero código x86 directamente o código RM64, etcétera, Y eso es C++, al final tú compilas código nativo. Hasta ahora lo que pasa es que .NET siempre se ha utilizado como interpretado a través del runtime, etcétera, etcétera. Pero en el momento que tú ya puedas compilar a nativo, básicamente lo que ha dicho el equipo de, el equipo de Unity, es que han estado haciendo pruebas del sistema de cooling que tienen en Unity y, y que va más rápido. O igual de rápido el que han escrito en c sharp que el que está escrito en C++. Y todo el sistema de jobs que han escrito y tal, funciona muy rápido y lo han escrito en C -Shark. Entonces, toda esa parte en la que ellos están ahora mismo migrando y hay gente dentro del equipo que cree que sí. que Sobre todo para el tema... Daros cuenta que lo difícil en este tipo de ordenadores, gráficos, etcétera es que los ordenadores ahora tienen 4 cores, 6 cores, 10 cores, pero mañana tendrán 20 cores, etcétera La tarjeta gráfica que tiene este portátil, que es una Lengware, es una 1070 de escritorio. ¿Vale? Por eso tiene estos ventiladores enormes. Y este portátil tiene 1.500 cores CUDA, la gráfica. 1.500 cores. O sea, lo difícil del futuro va a ser qué lenguaje me va a permitir escribir código para una CPU que tenga 1.000 cores. Y eso, hay que buscar un lenguaje y para eso es cierto que, bueno, ya digo, no soy yo el que va a decir una cosa u otra, digo, por eso te he dicho lo del mensaje. No sé si hay alguna otra pregunta. Por aquí. Vamos bien. Eso lo tenéis que decidir vosotros. No, lo tienes que decir tú. Tú a mano eliges este registro, con este lo sumo. Y el compilador pilla ese registro y tiene un hack a nivel de compilador que lo sustituye. ¿No es lo mismo utilizar un un un 2 Sí, no es lo mismo. A ver, lo bueno de estas herramientas es que te permiten tener un nivel de control mayor, que hasta ahora era imposible en .NET. Que tú no quieres llegar a pegarte con eso, no significa que me estén obligando a hacerlo de esa manera, sino que puedo hacer las multiplicaciones normales, como las hacía hasta ahora. Ahora, si quiero tener una aceleración, o por ejemplo la librería de ML.NET, de Machine .NET, en Windows, si quieren hacer uso de que vaya más rápido, pues tienen que trabajar más y tienen que decir, vale, pues estoy corriendo en esta arquitectura, tiene soporte a SSE? Pues uso SSE. Que no tiene soporte a SSE, uso AVX. Y se han creado unos flags que son muy interesantes que se llama ifavx.support. Es como una propiedad en .NET que la puedes comprobar y va saltando de un if a otro. Haces tú, la... Haces tú Haces todo. La lo tienes que hacer tú todo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, lo dejamos aquí. Voy a estar por aquí. Muchas gracias.